Recíbanlo, recibanlo fuertemente, ese abrazo de parte nuestra, de parte de mi esposa, de parte mío Y bueno, ya estamos ahora a 3 de mayo y estamos ahora en mi devocional diario y con un tema precioso. En esto pensad. Ah, sí, en esto pensad. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Bueno, pues vamos entonces a la palabra de Dios, ahora que es 3 de mayo. Y vamos a estar viviendo Filipenses, capítulo 4, versos 7 al 9, en la Reina Valera de 1960. Y miren más cómo empieza, aquí en el verso 4 Regocijaos en el Señor siempre Otra vez digo Regocijaos Ah, aquí el apóstol Está dándonos esta enseñanza A través de este libro de Filipenses Y pues bueno Que nos regocijemos Y dice, otra vez, se los digo Regocijaos Dice el verso 5 Vuestra gentileza sea conocida De todos los hombres y mujeres también, por supuesto Pero cuando Pablo escribió eso Bueno, pues, estaba hablando de los hombres, ¿verdad? El Señor está cerca y es una afirmación de Pablo aquí, el Señor está cerca pero que nuestra gentileza sea conocida por todo, por todas las personas que tú y yo y todo el mundo podemos ser gentiles, pero también hay un mensaje el Señor está cerca hemos estado hablando en los anteriores de las señales del fin de de la venida del Señor, o sea, ya cuando Él venga. Pero qué, qué interesante es esto, mi amado, mi amada. Porque fíjate lo que dice aquí en el verso 6 de este libro de Filipenses, esta epístola. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, en toda oración y ruego. Pero también nos dice, con acción de gracias. Y eso es de lo que tenemos que hacer tú y yo y todo el mundo. Que no afanosos por allí, mortificados, preocupados por todo lo que está sucediendo y aconteciendo Y por las hambres y las guerras y los rumores de, de guerras y por todo lo demás que esté pasando ahorita en nuestros días Pero dice que nuestras peticiones serán escuchadas delante del Señor Pero tiene una condición en oración y ruego y con acción de gracias Es en la forma que debemos de hacerlo Y mira que nosotros nos dicen el verso 7 Y la paz de Dios Ay, qué rico. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Ah, esas palabras de Debían de ser escritos en, en oro de, La verdad cuando uno dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Que así sea nuestra situación Que así sea nuestro vivir Que así sea nuestro sentir delante del Altísimo Y mira lo que dice aquí el verso 8 Por lo demás hermanos Nos haga como hermanos aquí El, el Señor a través de, de esas palabras Que están escritas ahí en Filipenses Todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, por eso es el título, en esto pensad, es en lo que tenemos que pensar y cuál debe de ser nuestra actitud de todos los días y para con toda la gente, haciendo lo verdadero, lo honesto, haciendo lo justo, lo puro, lo amable. Lo que sea de buen nombre y que si hay alguna virtud, que sea digno de alabanza. Hermoso, ¿verdad? Entonces dice, en esto pensad. Y nos termina diciendo eso en el verso 9, al menos en este pensamiento. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Y aquí está la sugerencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Todo lo bueno, todo lo malo, todo lo justo, todo lo verdadero. Y dice, ¿y el Dios de paz con quién estará? Contigo, conmigo y con todos aquellos que... Hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida y en su corazón. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿No te parece esto grandioso? Pues es lo que Dios quiere para ti y para mí. Vamos buscando, vamos buscando lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable en nuestras vidas. Que haya virtud delante del Altísimo, que haya alabanza. Y en eso que, que estemos pensando y actuando de esta manera. Oremos, Padre, gracias por estas palabras que nos expresa Señor a través de este precioso epístola, Señor. Que este sea nuestro sentir, que este sea nuestro vivir, que este sea nuestro caminar, que este sea todo nuestro andar en la vida, mientras que usted no venga por su pueblo. Que seamos de esta forma, de esta manera, nuestro estilo de vida. Que no tengamos ningún otro estilo más, Señor, más que este, haciendo lo bueno, lo honesto, lo verdadero, lo puro, lo amable, y que tengamos virtud, Señor. Y si hay algo digno de alabanza, que en esto podamos estar pensando. Y a ti te digo, mi amada. A ti te digo, mi amado, pensemos de esta manera y busquemos siempre el rostro del Señor para su honra, para su gloria y para su alabanza. Y siempre agradeciéndole, siempre agradeciéndole el hecho de que estamos aquí y que podemos comunicarnos con Él a través de la oración. Y a usted, Padre, la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados.